y bonitos antes que todo les quiero decir que ya le dieron like pues si no le han dado vayan a correr porque ya nos fuimos de las vegas de ese maravilloso lugar y como les prometí vamos a big Man, a ese a las montañas donde todo es blanco como la nieve bueno es obvio porque es la nieve <ríe> Ay, yo cuando veo videos de la Nive, yo quiero aplastarlo. así. A mí me, así como a veces, ¿han visto los videos que dicen desestresar? A mí me estresa porque yo lo quiero tocar. Ah, pero recuerden suscribirse y presionar el buit de pantalla. Y también la campanita de notificaciones. Así, si subo otro video nuevo, como el de la Vegas, primera parte, y el de segundo, y este video, así estarán al tanto. Una segunda parte ¿Va a ver segunda? ¡Ah, bonitos! Y como el, Como en Las Vegas, este también va a tener Una segunda parte Así que Recuerden estar al pendiente de mi canal Porque nunca se sabe cuándo se subirá Eso yo no lo manejo Así que ¡Empecemos! ¡Ay, He visto muchos videos al tocar ¿Han visto los videos de que dicen? Desestresar, viendo cómo toca, Viendo, o sea, los videos de slime O de que tocan algo a mí Como que yo lo quiero tocar así Y pues me estreso un montón Pero aquí Tocar la nieve Les voy a decir de verdad Está muy frío Nunca lo toquen sin guantes Porque estará heladísima y pues a una bolita, bueno, hicimos, nos divertimos mucho, nos rebalamos por trineos y les aventamos una o dos bolas algunos primos, a un primo mío. Y pues también vimos las montañas y hasta había un barranco donde te caías y había un montón de nieve. Mm -mm. <ríe> Ay, por cierto, buitos, ¿ustedes ya conocieron la nieve? Déjalo en los comentarios. O si les gustaría visitar un lugar como estos. Ay, como siempre, denle like, suscríbanse o aprieten el botoncito del buito que ven en pantalla. Y recuerden que va a haber segunda parte también del Big Bear. Así que estén al Atentos, atentos, atentos, atentos, porque nunca se sabe cuándo se subirá. Bueno, ¡Ay! Ah, Recuérdenle muchos likes, así, así sabemos que les va a gustar la segunda parte. Y recuerden, nunca saltar, nunca ver la segunda parte antes que la primera, porque la primera parte siempre explico todas las cosas que va a haber en la segunda parte. Así que estén al pendiente, al pendiente, al pendiente y denle muchos, muchos likes para que, puedo decir que el editor, para que la, porque, para que la, para, porque yo no manejo eso, lo maneja otra persona que, que lo maneja la producción y cada like que ustedes dan apoyan también a la producción a que se anime más. Porque, porque esa, porque la producción también son mis amigos como en todos los videos. Bueno, si veo videos de otros youtubers sabrán que hay producción. Bueno, ah, pero siempre recuerden darle mucho, mucho amor a mis videos, muchos likes porque eso me apoya más y recuerden cada vez somos más buitos y buitas. Ah. Pero antes que todo, si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Ve a suscribirte, ya que cada vez somos más de nuestra familia. Así que... ¡comencemos! ¡Piu! Pero recuerden que no, que no es solo está, sino que va a haber una segunda parte, ya que está es la primera. Ah. Y recuerden estar al tanto a mi canal porque nunca se sabe cuándo se subirá la segunda parte. Pero como siempre suscríbanse o aprieten simplemente el poquito que ven en imágenes. Que les a suscribirse instantáneamente. Y también aprecien la campanita de notificaciones. Así cada video nuevo que subas están al tanto. ¡Y bye! ¡Los quiero mucho! ¡Los amo!